Hola a todos, aquí Joanne Vicente de Vive Miami Realty y la cita está con nosotros del 26 al 28 de julio en Santiago. ¿Cómo invertir en Miami? Es más fácil de lo que piensa, simplemente necesita el sistema correcto de cómo hacerlo. La invitación es gratis, los esperamos.